¿Qué pasa con pituenos? Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente porque vamos a ver mi equipo con el que me pasé la historia. Me apetece enseñároslo y me apetece que vosotros me dejéis el vuestro en los comentarios, ¿vale? Y sin más, vamos a darle caña. Pues vamos a ello chicos, os he preparado el equipo y vais a flipar porque... Es increíble, chicos, a mí me encanta, la verdad Aquí lo tenéis, con motes y todo Es increíble y maravilloso Pero sin objetos, por desgracia Se me olvidó... Bueno, los quité y ya no me acuerdo Os Intentaré recordarlo, pero no sé si Si lo voy a conseguir Por supuesto, chicos, starter Mi auscarada está completamente Roto este Pokémon Así que mi starter tenía que ser este Para ir sweepeando allá donde iba ¿Vale? El mote, Phoebe el mote viene por mi gatita. Algunos recordaréis en los vídeos en los que salía cuando vivía con mis padres. Era una gatita eh, que se llamaba Phoebe como el personaje de Friends, básicamente. Y, coño, mi auscarada es un gato, ¿vale? Así que le venía al pelo. Con los restos porque, como ya sabéis, el starter... Es lo típico, que lo llevas un poquito por encima de nivel y con los restos ayudaba un montón, ¿vale? Y chicos, me salió con la naturaleza buena, me salió firme, lo cual flipé a la primera y dije, buah, esto, este Pokémon va a estar muy roto, ¿eh? Con el truco floral, con el movimiento característico que es siempre crítico, vas volando. Yo os lo recomiendo, si no habéis jugado todavía, este starter, o sea, es increíble, chicos. Desarme. Lamentable, malísimo Tenía que haberle puesto tajo Umbrío o algo así Porque desarme, como sabéis en este juego Nunca los Pokémon rivales Los de los NPCs tienen objeto Entonces nunca se lleva eh, la bonificación por eso Y es un movimiento pues sinceramente Malísimo chicos Carantoña podía ser útil en algún contexto Y Cuchillada No me suena ni que lo tuviera chicos ni que, No sé, o sea, que tengo 10 años jugando a Pokémon De verdad, creo que antes tenía algo Que subía la precisión Y el ataque físico a filagarras me parece pero no sé por qué está cuchillada sinceramente. Seguimos con Grafalla y, chicos, con el mote de Punky, porque, no sé, o sea, creo que está claro, ¿no? O sea, es que es un Pokémon... A mí me recuerda a, a, a, al estilo Punky, no sé, los, los motes que yo pongo, chicos, que se me va un poco la olla. Con Teratipo Veneno, no está mal. Y este me salió malo de naturaleza, chicos, me salió con malo en velocidad y bueno en ataque especial, que esto no vale para nada, pero... Buenos movimientos De hecho, me acuerdo que este le llevaba con el chaleco asalto Por eso tiene todo movimientos Ida Y de vuelta, puya nociva, desarme y lanza mugre Lo llevaba con el chaleco asalto Porque es un poco de papel este Pokémon, ¿vale? Y desarme otra vez, ataque lamentable eh, Yo tardé en darme cuenta Pero ahí está, es lo que hay, chicos Así lo tenemos Seguimos con Tinkatón. Que se llama Tortilla Creo que no hay... Este mote... Creo que no necesita explicación. Thor, todo el mundo sabe quién es y todo el mundo sabe por qué lo he llamado Thor. Y Tortilla, pues porque me hacía gracia, chicos, porque hace a los rivales... ¡Pam! Tortilla. Es... es, es. La magia de, de mi cerebro, chicos. Hada a cero, un typing brutal. Teratipo Hada, que en este aspecto me hubiera gustado más que fuera teratipo a cero para reventar con el ataque martillo colosal. Y este me salió neutro. Ostras, pues no me acordaba de esto, la verdad. Con fake out, golpe rastrero tipo bicho, que era interesante. Porque creo que este ataque, si no recuerdo mal, bajaba... Eh... El ataque especial, eso es, reducía el ataque especial Estaba bastante guapo, chicos Sorpresa, Martillo Colosal que está totalmente roto 160 de potencia ¡Qué barbaridad! Y Carantoña, bueno, es un buen moveset yo creo para este Pokémon La verdad, 175 de ataque Bueno, not bad, sinceramente not bad Seguimos con Drac eh, Bueno, Drac, el, el nombre, chicos es me, me, me da un poco hasta de vergüenza Pero es, es porque me parece Porque es Dragón, Dra... Y porque es un crack, entonces, drag, o sea... Pido perdón, ¿vale? Pido perdón por estos motes, chicos, que es lo que, lo que se me viene a la cabeza. Teratipo hielo, que esto estaba bastante guapo porque yo esperaba que fuera dragón. Y el dragón, pues bueno, te viene muy bien tener el teratipo hielo para perder todas sus debilidades, ¿vale? Las del dragón, que está... está chulo. Excavar chuzos, danza dragón y asalto espadón. Chicos, este Pokémon con danza dragón es una absoluta barbaridad. Y encima me salió bueno en ataque... Eh, si no recuerdo mal, uno de los líderes de gimnasio, no, no, del alto mando, que era tipo dragón, lo sweepé por completo con un danza dragón, pa, pa, pa, pa, lo llevaba además con con un objeto, el expert belt o algo de esto, y qué barbaridad, chicos, lo que pegaba este bicho. No tiene ningún tipo de sentido Seguimos con Iron Man Creo que este nombre también tiene Vamos, o sea, se entiende, ¿no? Es que es Iron Man, tío, los colores El aspecto es maldito Iron Man Y, eh, por supuesto, tenía que estar en mi equipo Un fuego psíquico, chicos, está, vamos, guapardo, ¿eh? No podía tener acerulets porque era de la otra versión y además porque repetiría tipo con el tipo fantasma con el último Pokémon. Que ya sabéis que lo de repetir tipos está prohibido, chicos, en un equipo. Si te vas a pasar el juego, no puedes repetir tipos. Me niego, chicos. Y el moveset era bastante estándar, bastante bueno. De hecho, sinceramente, paz mental, increíble para bustearte, psíquico, lanzallamas, fuego fatuo para poder quemar a algún atacante físico. Y me salió el entorro. me salió bastante el entorro, pero bastante defensivo, así que bueno... Las gallinas que entran por las que salen, no, no está mal este Pokémon, sinceramente Y por último tenemos al Mono, chicos Este Pokémon, desde que se filtró, desde que vi la miniatura de este Pokémon Dije, lo tengo que llevar en mi equipo Y se llama Epiki porque es de Monkey, de Mono Y épico de que es un Mono muy épico, chicos Así que Epiki, me gustaba este nombre, ¿vale? Tera tipo Lucha, que está muy bien porque así eh, pegas unas leches con el abocajarro, chicos, que, o sea, de verdad, eh, los, los dragones hielo rivales, o los Pokémon que vuelan, explotan, chicos, con la habilidad fuerza mental, que la verdad es que no es la buena, la buena es la otra, la que, la del Defiant, pero creo que es la oculta, si no recuerdo mal, aunque no estoy seguro, con puño trueno, increíble para los voladores, esto viene de fábula, puño furia, que es el ataque que está roto, y puño sombra, no sé ni por qué, porque con puño furia la verdad que casi ni hacía falta. Pero bueno, así soy yo, chicos, es lo que hay. Este lo llevaba, creo, con... Eh, ¿Cómo se llamaba? El, el, que, el que hacía más fuerte los ataques físicos. No me acuerdo, el un, una cosa. ya Seguro que vosotros lo sabéis, que estáis viendo el vídeo, chicos. No os rayéis. Este lo llevaba con las gafas especiales. No las specs, sino las que bustean los ataques... Especiales. Y ya estaría, este es mi equipo chicos, espero que, que os mole y que me dejéis en los comentarios chicos el vuestro Y si queréis que reaccione a ellos podéis dejármelo también en el servidor de Discord Y puedo hacer vídeos reaccionando a los equipos de mis suscriptores Y ya estaría chicos Y hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado Si es así por favor reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao